¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de D'Adercid y en esta ocasión me encuentro con mi amigo personal y colega en el séptimo arte estoy hablando ni más ni menos que de OJ ¿Qué haces Nico? Acá andamos OJ, como verás, en muy buena compañía Sí... He logrado conseguir el, el número 2 de virus El esperadísimo número 2, El esperadísimo número 2 del cual no sabíamos siquiera si existía ¿Y el último? Creo que es el último, porque no he visto nada sobre el número no 3. Sobre el 3. En esta ocasión, eh, antes que nada, vamos a recordarles que ya hemos hecho un video sobre el número 1, que es este que tenemos acá, y mira, OJ, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Esa raya, ¿sabes qué es? La firma de Ari <risa> Olivetti, yeah. que la pude obtener en la Crack Bam este Boom de este año. Muy bien, a mí me firmó una, una casada. Debo, hacer, debo haber sido el único, espero haber sido el único que le llevó esto, ¿no? Sí, sí, sí, yo vi muchos cazadores número uno. Pero estamos, claro, no, no, y además cazador número uno prefiero que me lo firme eh, Jorge Lucas, como por ejemplo lo tengo acá. Yeah. Que, no, me, fíjate, la, la, firma, la firma que le, la, la la fibra que le llevé no era indeleble, boludo, y se me ni bien lo guardé, se me se me corrió todo ahora esto sí ya no se ya no se saca más queda así sí. si hubiera dejado que se seque viste capaz que la tenía para siempre en buen estado estamos hablando del cómic argentino del año ningún... el que definitivamente me parece Mira, sí baterita. porque la verdad es que está excelente tapa Marcelo Sosa sí habíamos hablado habíamos hablado de de Olivetti en el número anterior estaba Cassioli. en sí. esta ocasión no hay ninguno de los dos Ah, ¿no? pero no por esto el cómic baja en calidad eh, Al contrario de esta portada estirada de la película de Mortal Kombat 2, que además es malísima Y cortado acá Cortado también. acá, esto, es, esto es, no tiene sentido eh, Me hace sospechar de un lavado de guita En esta ocasión los dibujos son de Marcelo Sosa, el queridísimo y admiradísimo Marcelo Sosa Y un tal Julián, que este es un chabón que creo que ya no se dedica más a la ilustración Lo cual es una lástima porque mira lo que son estos colores Sí. ¿Pero eh, lo llegué a rastrear, me costó muchísimo, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, no se dedica más a la historieta. Creo que se dedica a la música, de hecho ahora. Claro. No, no, más, no más. me acuerdo muy bien. Sí, J creo que. Si lo leí, no recuerdo qué fue lo que leí. Porque, el de este, ¿Este cómic? ¿El Virus 2? Sí. No. no lo recuerdo. Lo que pasa es que me pasó con. La, la, el, los dibujos me parece que. Se van a la mierda. Y me te dejan. Visto, no, Muy teniendo. de la cara que no, no llego a entender lo que leo, porque no me interesa ya. Ni me interesa ver estas manchitas sí. nada más, viste, me interesa ver estos personajes. Los dibujos están impresionantes. Mira es esto, bueno, parece Esto ya estaba en el número uno. Parece la. La tipografía que hace Corben sí. cuando hace una sí. boludo. Sí, sí, sí. Pero incluso debo decir que la textura de las, de las paredes y estas cosas está mejor todavía que en el cómic anterior. ¿eh? Y eso sí. que me, me gusta mucho Olivetti, me gusta muchísimo Casioli. Los colores están tremendo, boludo. Este chabón. Bien impreso, además. Mirá cómo sí. brilla sí, el Sí, Violeta, sí, sí. Los dibujos de este Julián sí. son impresionantes, boludo. es todo, Mirá cómo explota ese amarillo. Verde. Fosforescente, sí. verdoso No boludo. es fácil, boludo No, eh, no, no es para verdes, nada fácil Y mira, mira esto No solo de hacerlos, Nico, sino también imprimirlos hmm. como... Y no sabría definir quién es quién acá Me parece que este es Marcelo Sosa Por cómo están sí. pintadas las caras Pero la verdad que no estoy seguro Los estilos de dibujo me parece que están muy bien como que confluyen muy bien porque están muy bien mezclados. Mira lo que es tremendo. Sé. Boludo. Todo, boludo. todo, cualquier cuadrito tranquilamente puede ser la tapa de un disco de metal industrial. Es uno de esos casos en que todo lo que es eh, aplicación digital sí. como... solo, solo molesta. Sí, sí, sí. Excepto esto... la tipografía que está linda, ¿eh? sí, me gusta. La tipografía está buena. Un poquito más gruesa. Son la las, las sí, son las sí mirá, esto, no se puede leer. Ah. ¿Qué dice? Ah... Ayuda. ayuda... Yo pensé que decía vida acá. Ayuda, ayuda, está muy mal eso. La verdad Ule, que está no muy 97. muy mal. Es una lástima. ¿Cuál es la escuelita de este chabón, Nico? Ah, mira el... creo que Bobillo también está. Sí, este es de Bobillo. Estoy ¿Oye? seguro que esto es de Bobillo. Porque lo ves acá además el estilo de Bobillo. fíjate no. que además se siente el, se ve el lienzo, ¿viste? Sí, sí. Bobillo que dibujó mira, mira. Anita, la hija del verdugo, si no me equivoco, ¿no? Bobillo. Anita hija del verdugo. La hija del verdugo. No conozco. Una historieta, sí, sí, sí, principios sí, sí. de los 2000, que tuvo su, su cierta fama, la publicó y la librea. Yeah. Muy buena, muy buena historieta. Eh, sí, se van a la mierda los dibujos. Vemos acá el Klux Clan. Ya no, no, sí, no, no, no, no, no, no entiendo qué no mierda hay, pasó. Se fue no carajo el cómic. Marcelo Sosa, 97. Acá estaban apurados. Dijeron, bueno, este va a ser fuego, listo, vamos a sacándolo de encima. Sí. Sí, Barreiro, Barreiro, todo culpa de las drogas, debe ser, boludo. <risa> eh, están, como, como, verán, están impresionantes, mirá estos, estos primeros planos de las mira, heridas, boludo, mira. están zarpados. <risa> El brillito de la carne, mira lo que son estos agujeros ahí. No. Está muy bien hecho. Y este chaboncito, <risa> ese piecito. Hermoso, hermoso ese piecito, sí, sí, sí. Y... Viste que mantiene consistencia con el número anterior en cuanto a la paleta de colores. Sí. Los robots con estos efectos que tienen acá también. Medio azul, eh. Buenísimo todo el... sí. Ese brillo de aerógrafo hermoso. Bárbaro, aerógrafo. está bárbaro, boludo. Siguen acá unos dibujos impresionantes. Eh... Este es el, es el mismo personaje, ¿no? Del virus uno, Sí, es el que, decir, que revivía. El que, que revivía por final. las drogas, creo algo así. Mirá la Chota, ahí asomándose. Es muy bueno, boludo, los brazos mecánicos le agregaron al parecer también Viene de la, de la escuela de Olivetti el chabón este, ¿o no? Sí, sí viene es. ese de sí. ese estilo de dibujo, el estilo de pintura de, de, Bill, de el Beasley. sí Esta es re parecida. Más Bisley que Fraceta, me parece, porque sí. Fraceta pintaba con óleo y esto debe ser todo acrílico El Frankenstein de Olivetti Sí, eh? muy bueno el Frankenstein de Olivetti mirá qué bueno un dibujito este en la carita <risa> pero mirá esto esto lo recortás y lo pones en un cuadro tamaño un metro, sí, un metro de pero, alto otro, pero lo, lo pones en la pared de tu casa y queda bien acá lo vemos en un, un dibujo medio heroico con el personaje ah, está, está recomponiendo de, de ¿eh? Si sí, no entiendo qué carajo, como que es medio de una especie de Wolverine, me parece que lo empiezan a. de, de arma X. Sí. Lo empiezan a. a entrenar, a hacer que use toda su fuerza. Mirá que raro está este brazo, ¿no? Como que se le torció uh, mucho para atrás. Sí. Es así la. la. la, la bola de músculos. Mm. También. Y acá sea, está el, el final del cómic con un dibujo de bobillo. Y acá tenemos, mirá, los nombres. Ricardo Julián Aznar no. es ese enigmático dibujante excelente no, sí, el, Marcelo Sos y Juan Bobillo De hecho, Marcelo Sos y Juan Bobillo son los que dibujaron eh, Anita Lija de Verdugo Y hay sí, otro bien. Bobillo más que dibujó Anita Continúen en Virus 3 Dentro de 45 días, la tercera parte, sepan disculpar las demoras Pero esta impaciente obra se está realizando en estos momentos y le lleve y los, lleve a los autores, autores mucho de su tiempo. Gracias hasta mediados de marzo, el editor. Ojalá, nunca que salió, ver, nunca que salió. decir que nunca salió? No, no, ya te Pero diciendo... si te he hecho a la mitad, me encantaría ver sí, esos dibujos, bro. Me encantaría ver esos dibujos. Y aquí tenemos cartas donde todos están diciendo que Virus está buenísimo. Sí, que se quiere un número 3 y acá tenemos el típico, la típica pregunta chupaculo, una pregunta ¿Olivetti trabajó para los ingleses? Andala, Bartelorto, Adrián Zubelini Adrián <risa> Zubelini, capitán federal para los ingleses el tiempo, para los yankees que están en el mismo continente sí. ¿qué para los ingleses? Uh. Este, muy careta la pregunta sí, sí, triste, boludo. Mirá qué bueno esta, esta, esta carta. Les escribo desde el culo del mundo, mi Patagonia querida, para hacerle el aguante a una buena producción argentina. Este fanático de Hermética. Sí, de cazador. Sí. Por fin un cómic como la gente. Cuando voy a un revistero y veo tanta plaga de superhéroes poderosos disfrazados me da asco y extraño los guionistas y dibujantes de mi país. Aguante el mejor cómic que veo en años y aguante la Escuela Argentina de Historieta, que a mi juicio es la mejor que hay en el mundo. Uy. Sigan publicando muchachos y ruego que el virus se agrande, contagie y nunca se muere. Estuvo muy bien ahí. Ni lo fulmine la que y no se muera nunca, ni lo fulmine la vacuna de la estupidez y la superficialidad. Pero, los, ricón, los guiones de Barreiro siempre me dieron vuelta y Ariel y Mauro cada día dibujan mejor. Y denle pa' adelante que para atrás sale sola. ¿no? <risa> no. <risa> Un genio este chabón, boludo. Un genio pesquero, este chabón. Boló. El típico, sí, sí, la cartita. ¿viste? Muy linda bonita, carta. tipo cazador había mucha... con mucho aguante Sí, sí, sí, porque además esto era el entretenimiento que había Vos sí. si querías leer algo así nuevo tenías que ir al kiosquito y comprarlo pues. sí. eh, Posta que había aguante, porque además querías que siga sí. decir que esto lo encontré de pendejo como ya había terminado Pero sí. si hubiera tenido esa edad me partía el corazón sí. Que no lo es... siga Y acá mira qué loco, boludo Tenemos, como el la virus número uno ¿Un Bonus track un bonus track donde también había un pinocho. A ver. No, yo no me acuerdo del bonus track. De Oniria y el bonus track escoso, el de Ecuator, ah, que lo vimos sí, el en el video anterior. Claro. Ah, que venía con estas páginas. Sí. Y vos fijate qué loco que.. que acá hay otro, hay otro Pinocho. Otro ser. Por Fernando Fischer. Tan buenos los dibujos. Sí. Tan buenos. Medio europeo, ¿no? El, sí, tirando esa onda. Sí. ¡Estos dibujos me encantan! ¡Ay, ah, el otro día este lo vino, lo compré, boludo! ¿Cuál es? Ciudad de, de Nuevos Aires, el presente. El Ojo Blindado, esa es su presentación. Argentina tiene... ¡Ah, el Ojo Blindado! Sí, el otro día lo vino y lo compré. ¡Qué pajero, boludo! No tenía que haber comprado. Los dibujos adentro no son tan buenos como la tapa, me sí. parece. Esa fue la sensación que ya me dio. Ya salió el número 2. Por eso no lo compré. Pero bueno, la próxima vez es que lo veamos... ¿Quiénes son los, los del Ojo Blindado? No sé. Ha resonado. Wackyo Scatter. ¿Qué apellidos Scatter. Qué apellidos, es, eh, Scatter. <risa> <risa> ¿Qué apellidos inusuales, ¿no? Ha resonado en la caja de comentarios del Comic Shop. El, sí, el, el ese cómic, sí, boludo. Yo me, me arrepiento de no haberlo comprado. Pero bueno, ya lo compraremos. Lo vamos a encontrar. Mira qué linda la colección. Pero bueno, un video cortito. Una linda colección de. Para virus. un cómic tan contundente, ¿no? Sí. Nos encantaría saber de, de qué, qué se trata. Si tienen ustedes más idea de, de qué pasó con estas. con esta producción. Si tienen idea de los autores. Más que nada, en realidad, de este Juan, de este Julián. Julián Aznar. Como se llamaba. Julián Aznar. Julián Aznar. Eh, porque he encontrado poco de nada. Eh, compártanlo por favor en la caja de comentarios. Queremos ver más sobre este universo. Queremos saber si esas páginas que supuestamente estaban hechas. Si, si están en algún lado para poder chusmearlas. Para poder verlas. La verdad es que eso nos haría extremadamente felices. Las páginas perdidas de Virus Las páginas 3, ¿no? perdidas de Virus 3. Pero bueno, eh, el video ha llegado a su fin. Y nosotros solamente nos queda pedirles que si les gustan los videos que estamos haciendo. Que se suscriban, por supuesto, al canal si es que todavía no lo han hecho. Si, que dejen, obviamente, los comentarios para que los videos sean impulsados por YouTube. Y si nos quieren hacer el aguante, ya que ustedes son los únicos que nos pueden hacer el aguante, compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas de la historieta. Eh, también los invitamos a que nos sigan en Instagram. Eh, tanto en nuestros Instagram artísticos personales, como en Instagram de Arcid, donde les actualizamos cuando hay algún video nuevo y mostramos cositas que no son tan fuertes como para dedicarles un video. Eso fue todo y espero que les haya gustado.